El Superdebate, el programa diferente a todos en radio y en televisión. Este debate lo realizamos de lunes a viernes de 12 del día, 3 de la tarde en radio. En la voz del Río Grande 910, en el AM en la ciudad de Medellín, son tres horas de pura candela. Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, y los domingos en vivo y en directo a través de Teleantioquia TV en grande. Bueno, esta semana tuvimos jornada de fútbol, fiesta de fútbol aquí en el Atanasio Girardot la final de la Copa Colombia, entre Deportivo Independiente Medellín y el Deportivo Cali, ganó Medellín dos goles por uno se dio la vuelta olímpica y se consiguió el objetivo, ir a Copa Libertadores de América ya Medellín es el segundo equipo que está clasificado a Copa, primero Junior por ser campeón del primer torneo, ahora va el, de, el Deportivo Independiente de Medellín Hoy con el triunfo del Tolima hace 79 puntos y, y, en, y en estos momentos Tolima sería el tercer equipo en ir a Copa Libertadores por reclasificación Pero bueno, la jornada del fútbol, la fiesta que vivimos con Medellín y con Nacional la noche anterior En el Atanasio de Villardot en su victoria frente al Cúcuta Deportivo, tres goles por uno. Realmente marcador cortísimo, Debe haber Nacional goleado al, al Cúcuta a cinco o seis goles, lo mismo que Medellín ante el Cali, 2-1 terminó por un marcador supremamente eh, corto. Medellín debe haber goleado al Deportivo Cali 5-6-1 porque tuvo muchísimas opciones de gol. Fue inmensamente superior. ...el Deportivo Independiente... De ahí. ...bueno, de los equipos vamos a hablar... ...de los cuadrangulares que arrancaron ya... ...con sorpresa, sorpresa como la que acabamos de ver... ...que el Tolima líquido a Junior... ...en Barranquilla, tres goles por uno... ...y la derrota del América... ...frente al Santa Fe, pero de estos temas... ...vamos a hablar en algunos momentos... ...los invito para que marquen nuestras líneas... ...telefónicas... ...232-4604 y 01-8051-5015... ...y participen por todos los premios... ...que vamos a entregar... En la mesa tenemos prendas de Nacional del Medellín, tenemos los muros de Rafa Gol, el balón de Rafa Gol, también cachuchas para obsequiarle a las personas que nos llamen en esta noche, 232 4604 y 018 515015 Y aquí le damos la bienvenida a la mesa de la polémica del debate de una vez a Don Elkin Lavoque, que está monitoreando el chat. ...e interactuando con todos los cibernatas. ...y tiene la pregunta de Gol Pensando en Grande... ...para esta noche, para las personas que nos llamen... ...a nuestras líneas telefónicas... ...Don Elkin Labo, buena noche, Hola. bienvenido... ...usted se vivió los la fiesta, ¿no? Con sí, claro. con Medellín. Sí, señor. El saludo muy cordial para todos los televidentes... ...de Antioquia, Colombia y el mundo... ...mis compañeros internautas... ...mis respetos para todos ustedes. La pregunta Pensando en Grande... ...con Gol, muy sencilla las mejores barras de este país una de las unas de las mejores del mundo la resistencia norte y los del sur de medellín y nacional respectivamente en qué años fueron fundadas pistas finalizando los 90 finalizando los 90 primero fue una después fue otra diferencia de un año y en la pregunta de pensando en grande con rafa gol como homenaje a estas barras que habitualmente acompañan a nuestros equipos antioqueños de locales y de visitantes. Del Deportivo Independiente Medellín, eh, la alegría del hincha de corazón, porque ha sido un semestre y hasta un año muy amargo en torno a resultados del fútbol profesional colombiano en la liga. Pero con la creación de esta Copa Colombia y con el hecho de ir a Copa Libertadores, pues eh, ahí y fue algo dulce la alegría del hincha de Independiente Medellín. Y sobre todo un equipo que desde que llegó Aldo Bobadilla, independiente los antecedentes, porque Aldo Bobadilla no había ganado en el fútbol como técnico, pero llegó a Medellín sentido de pertenencia, puso a funcionar este equipo como un relojito. Rick Aute lo puso más adelante, comenzó a marcar mayor cantidad de goles. Didier y Arregui, una dupla enorme en el equipo rojo de Antioquia. Fueron argumentos para que el equipo fuese campeón de la Copa Colombia. Y un aplauso para ese profesional argentino con corazón antioqueño ya, Germán Ezequiel Cano, que lo merecía como campeón con el conjunto deportivo independiente de Medellín. Y de Atlético Nacional, yo diría de los buenos partidos que le he visto al equipo, equipo y en muy buena medida y en un muy buen momento ya en la semifinal del fútbol profesional colombiano, porque aquí Juan Carlos Osorio no es eh, extrañar que el técnico haga varios cambios en diferentes compromisos, utilizó al Indio Ramírez decíamos si el Indio no ha venido jugando regularmente, pues jugó y marcó alguna diferencia, claro que cuando entró Harlan en ese, en ese puesto es eh, muy superior el rendimiento futbolístico, pero con la nómina de Nacional y por el desarrollo futbolístico, un, fue un buen partido del equipo verde en los dos tiempos. Porque en el primero, por un error individual, le marcan a Nacional, pero durante los 90 minutos fue muy superior al conjunto Cúcuta Deportivo. Bien por los nuestros, Medellín campeón Copa Colombia, y esperamos el equipo Atlético Nacional con esa gran afición, que quede campeón también de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. Señores, en noviembre y el fútbol se siente, no lo ha dicho nadie, que llegó diciembre. Bueno, don Elkin, hacemos esta pausa y ya estamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia.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 Deporte le gana a todo, menos a esta promoción. Compra ya DirecTV desde $75,600 pesos y te damos suscripción a $0 pesos. Un mes gratis de programación más DirecTV Go para que vivas todos los partidos, series y películas desde donde estés. Llama ya vaya al numeral 332. Unifrenos en San Juan con la 70. Revisión gratis de sus frenos, suspensiones. En Unifrenos, llantas en todas las marcas. Alineación, balanceo, cambio de aceite, baterías, amortiguadores, mofles. Unifrenos, trabajamos para su seguridad.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 Sigue viendo el superdebate Debate por Antioquia TV en grande. Bueno, estamos en el superdebate, Debate, los temas polémicos del fútbol, los cuadrangulares. Y presentamos el debate a nombre del Hotel Dancarton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarton, amabilidad y excelencia, la vida es un lujo, un hotel... Cinco estrellas, Hotel Dan Dancarton, amabilidad y excelencia en Medellín. Global Sport, líder en mercadeo deportivo, activación de marca, patrocinios, megaeventos, derechos de televisión, publicidad en todas las vallas de los estadios colombianos. Las, las pantallas LED del fútbol, usted puede anunciar, llame en Medellín.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 Amplio, generoso el marcador Pero tres fueron suficientes para que vaya con viento en la camiseta Porque este miércoles enfrenta al Deportes Tolima Nacional tiene, ayer en el estadio vi unas facturas de cobro pendientes Decía factura 001, el Cúcuta Deportivo de Nacional Y hay otra que dice también factura 002, el Tolima debe atlético nacional Así que ya están las facturas de cobro Señor González, buenas buena noches, bienvenido Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o peor de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Nobleza obliga, ¿no? Y yo le quiero hacer la palabra al escuadrón que todavía está ahí viendo la resaca del título que acaban de obtener. Todavía están en plena resaca El escuadrón y tal Están aquí todos eh, Todavía viviendo ese título Yo sí Entonces no, les para... voy a dar la palabra ah, bueno, Para, para no, que no, hablen no, de la grandeza no, del señor Bobadilla El técnico campeón Para que hablen de la grandeza de Bobadilla Que es el gran artífice de esa conquista Eso sí, le pido un favor, señor director No me olvide para decir tus cositas Un minutico Un minutico para hablar de lo que pasó ayer en el Atlanta Girardot, que fue exactamente la copia de lo que pasó hace un mes atrás, y que le ha dado los detractores verdes de argumentos para decir que Nacional no tiene nada que hacer en esta final. Bueno. Entonces yo le cedo la palabra al escuadrón que está en su resaca y repito, para que le den alguien un poquito yo sí estoy celebrando vea. yo soy el técnico campeón bueno. estoy celebrando vea, bueno, sí. tengo agua teleantioquia bueno me, le quiero valorar a usted su generosidad su caballerosidad siempre es un señor caballero fue... Eh, mm, mm, bueno eh, que Le queremos, Ay, le valo, le queremos mire, valorar eso Ni el de que le cede le le le la palabra cree. a Gustavo Osorio Pero luego de Osorio habla usted del sí, partido nacional supuesto. Señor Osorio Felicitaciones Usted está hinchido de triunfo sí. Ganó Medellín, jugó muy bien sí. Le ganó al Deportivo Cali Marcador también corto Porque Medellín pudo haber goleado 5 sí. o 6 goles al Deportivo Cali Claro y gracias eh, Rafa <ríe> Le doy gracias a Dios por todo, y como el hombre ya me tiró una y una papa caliente, que lo de Bobadilla. Yo pregunto, ¿qué hincha de Independiente Medellín creía en Bobadilla? No me todos, vengan a decir que nadie, todos, nadie, porque él no había todos. ganado nada. Hubo encuestas él no que había, decían que Él no había ganado Instagram. nada, las en, en las encuestas perdió, Rafa. Las encuestas perdió, por favor En las encuestas todo el mundo pedía a Leonel o no sí, sí. Ah, no, no, vengamos a inventar ahora Ahora, a él hay que reconocerle bueno, que, que Hay que reconocerle que al señor así. Bobadilla Una, uno, unió el grupo Y el grupo estaba bastante caído y bajoneado Y eso tiene mucho mérito, el hombre levantar el grupo Dos, el hombre puso más arriba al señor Ricaurte, lo que nosotros le decíamos a todos los técnicos, a Zambrano se lo candaleteamos, pero lo que pasa es que Zambrano le paró más bolas a Velosa a la IC tipo dije lo atrás que ese tipo volante de condición nadie lo referencia y desde ahí puede arrancar no, el talento tenés que ponerlo más cerca del arco, eso es de simple lógica porque yo creo hablando de lógica que un jugador está más cerca de hacer un gol si está a 10 o 20 metros, si está a 50, a 60, difícilmente va a ser un gol. Eso es de simple lógica. Y eso fue lo que hizo Bobadilla. Porque Bobadilla no tengo ha perdido mucho tiempo. Que hicimos en Twitter. No sí. sabe más. A ver la, no tengo la encuesta. A ver la encuesta. La realizamos el 4 de septiembre. Medellín oficial confirma la llegada de Aldo Bobadilla como entrenador del equipo rojo. ¿Le gusta Bobadilla para el Medellín? Votaron 7.600 personas. Ah. Sí, 58%. No, 42%. Sí, lo quería la hincha. Pero casi mitimiti. -miti. Bueno. Sí, lo ganó. Pero estuvo dividido. Pero, pero sí, se fue en el Twitter. Nosotros hicimos una encuesta voz a voz sacando llamadas al aire y sí. y en las llamadas la gente Perdió. pedía la gente pedía a Lionel entonces ahora claro muy fácil el hincha acomodarse acomodarse y decir que ellos pidieron a bobadilla y caerme a mí pero yo le reconozco a bobadilla que por primera vez gana un título, porque en el fútbol paraguayo es estaban, que, estaban que lo sacaban Ellos del equipo sacar. porque lo tenía lo tenían los Hay últimos en Entonces, ¿de qué me van a hablar ahora? No, bueno, pero el reconocimiento para el señor Bobadilla, ahora también dejo claro, él no ha tenido mucho tiempo de trabajar, porque de una le tocó la copa y la liga al mismo tiempo. Entonces, él no ha tenido mucho tiempo mucho para trabajar lo que es la táctica o Madein, su marca Bobadilla. Esperemos que para el próximo año, ya teniendo más tiempo, lo haga. Bueno, a esta hora, los equipos que están en Copa Libertadores. Junior, campeón del primer torneo. Medellín por ganar la Copa Águila. Colombia, la, la Copa Colombia. La Copa Colombia, correcto. Y Medellín va a repechaje. Esto para los hinchas que han preguntado mucho. Medellín va a repechaje, no va todavía a fase de grupos. Va a fase de grupos en caso de que pase una o dos fases que le gana bueno. palestino de Chile por bueno ejemplo. bueno no no sé si nos tocará eh, no, si, nos to pronto. si nos tocará Eso es si, burla si, de Gonzalo no, si, nos tocara, no, no, no, no, si nos tocará si nos tocará con palestino de Chile habrá que ganarle porque hay otros que perdieron ...por goleada con Kachima y Kachima bueno, ...que yo sé pero el mundo no es nadie... ...el campeón nadie, del fútbol de Asia... ...no es nadie, sí, campeón... ...el campeón ya, de fútbol de Asia el, el no es nadie... Asia. ...no es nadie, el campeón, campeón, de, de, fútbol Asia. De, Asia. El campeón de fútbol de Asia... El de ...pero estuvimos en un mundial... ...a lo cual ustedes nunca Oye. van a Oye. llegar... así ...y volveremos Oye. Oye. Al Oye. Oye. ...estamos Oye. a el mundial Oye. Oye. otra vez... ...frases, oiga, frases... ...frases que una persona ah, no bueno. puede decir en un micrófono... ...que jamás... ...yo las digo... ...oiga, que un equipo no va a llegar... ...porque... Porque por allí Yo se te digo. da lo contrario, se te ya. da lo, se, se da lo contrario las digo. y cómo quedas. Bueno, Yo ¿cómo las quedas digo. ante la gente? O por ¿Cómo yo queda, mi ¿cómo no creí, hoy mi vida. Hoy Tolima, no está, hoy Tolima está creí. en la Copa Libertadores sí. hoy Tolima está en la Copa Libertadores por, eso. por reclasificación Bien. hay otros que todavía no están en Copa Libertadores de a y de ni clasifiquen así la Universidad de sencillo hay otros hay otros de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad y la Universidad de la Universidad de la a de mejor Universidad de que Universidad de mejor el porque yo tengo de que responder no, a estupideces como la que acabé de escuchar, a estupideces como la que acabé de escuchar, así Aproveche de Y de por, por eso, por eso, cuando Hablé el hombre medellín. se mete conmigo pierde, porque le bueno. recordé a Kachima que los cacheteó. Los cacheteó Cachima, que no es nadie en el fútbol, no es nadie. Y a ustedes nunca los va a cachetear nadie en el Mundial porque no va a ir al Mundial. Todas las cosas que él dice van en contrario. Él dijo que Medellín no estaría en Copa Libertadores este año. Él dijo que Medellín no estaría en Copa y estamos en Copa. Y hay otros que se creen los mejores del país y no están en Copa y a lo mejor no A ver, señor, ¿usted para qué levanta la mano? ¿Para mostrar ese guante o para qué? Este guante para el hincha de Nacional a nombre de Mr. Villar... Para que juguemos mejor a tres bandas <risa> Se dan cuenta Que uno uno quiere ser noble Vea lo que se gana ¿Sí? El tipo se no, pone como no, una petacota no, es que coga. yo ya me la conozco cuando la, yo nobleza, ser... la nobleza tuya es rastrera cuando, Rastrera bueno, cuando ya, vos, yo Porque ser... vos llegás y das la palabra Pero inmediatamente <risa> metes la puñalada cuando Eso es de, yo eso Eso, eso, es ya, ya, ya, ya. Claro, eso claro, no me sorprende claro, vos eh, Porque ya. vos siempre Con claro, la puñalada debajo de la ruana Ahí está pintado Guarde la ruana y la puñaleta sí, no, y hable claro quise, señor González cuando yo quise ser noble yo pensé que iba a decir hombre qué bueno por Cano al fin fue campeón qué bueno por Arregui eso lo sabe no, todo el mundo González, no, no no sentiaron que se sentiaron perdieron mundo. con que chivas eso lo sabe lo sabe todo el mundo es que él eh. lo sabe. Oiga, no sabe no, no lo sabe todo, todo el mundo pero sabe pero quieren oír en la boca tuya oiga, qué descubrimiento que Cano y Arregui hicieron goles usted sabe la velosa lo quieren oír en la boca tuya claro claro claro que decir usted. Tiene razón, señor. Nuevo. Ahí tiene razón, eso señor. Se González. Se el miércoles. Sí, eso ya, eso ahí ya tiene acabado. Vamos a ir a la Copa Libertadores. Acabo de hacer un ejercicio para demostrar que al tipo le interesa un pepino. El Deportivo Independiente Medellín. Como él no aprovechó el tiempo, aproveche usted el hable de su equipo a ver. De del triunfo nacional. y yo sí voy a hablar de mi Atlético Nacional. Por eso aproveche. El lo que no hizo él, lo que no hizo él, aproveche usted. Es el usted. problema, hermano. Al tipo no le importa para nada su Deportivo no, no Independiente. No me importa, no me importa, yo no me importa. acabo de poner en evidencia. No me importa, vea. Hablando esto, de vea, el equipo, la sangre mía roja, hablando la de la sangre tuya. ¿A qué es tu sangre? Hablando de me imagino, porque vos sos el hombre increíble. <risa> Hablando de mi equipo, ya, cálmese, tengo que cálmese, cálmese. manifestar que a lo ver. que pasó ayer ¿Sí? fue exactamente el episodio El famoso 3-2-CAO. Nos ganó Cúcuta. Fue el mismo episodio que le dio pie a la oposición anti-verdolaga de la crónica deportiva paisa. No le ha podido ganar ni a Junior. Ni al Cúcuta Y nunca sacan la conclusión de lo que dicen Nunca dicen Si esto pasó así es porque no va a pasar así Entonces ayer Se demostró quién es quién Cuando juega en Cúcuta Y Atlético Nacional Superioridad inmensa 500% Mejores que el equipo motilón ¡Ay, Carmelo Valencia! ¡Viene Carmelo Valencia! ¡Ténganse fino! ¿Cuál? La vez pasada ¿Cuál? Nos hicimos Cardino, lo que teníamos que hacer ayer. Lo que pasa es que la vez pasada cometimos tres errores. Esta vez cometimos uno. Pero les hicimos hasta para vender. Y ahora vamos por a, la, a la casa del Tolima. Y vamos a buscar lo que nos toca por derecho Ay. propio, porque somos el mejor equipo de este país. Ay. Vamos a buscar lo que nos corresponde y vamos a ya pelear le la lo que sala nos nacional corresponde. el nacional para el miércoles. Entonces, para el miércoles. entonces eso es lo que vos querés, Ay. porque ese es tu problema. A vos no te importa Medellín para nada. No te me, te llego yo Medellín, de buena gente, no a darle Medellín. la palabra y se puede hablar de nacional que lo consiguió con conchiva y conchiva! Y resulta que nunca han enfrentado el Kachima ni lo van a enfrentar. No, que vamos este a enfrentar un equipo tan malo. Hombre? Sí, un equipo, un equipo tan Rafa malo. Rafa dijo, Rafa claro, dijo, a Nacional le claro, ganó un equipo de sonido. Claro, felicito, ese equipo, equipo tan malo va a estar en el Mundial Próximo, ah. donde puede que esté Atlético Nacional, por si no lo sabían. Puede que estemos otra vez en el próximo eso es Mundial de redes de sociales, ojo. No, eso es de redes sociales, ya me dijeron que eso es que es verdad. Ay, ay, ay, eso bueno. es que es verdad. Pero de todas maneras, yo no pienso en lo que puede ser, sino en lo que es. Y lo que es, es que ayer le pusimos el límite al equipo Cúcuta Deportivo. Y hay que ganarle también al Junior, porque a ver si Julito Comezaña nos vuelve a mostrar la defensa perfecta. Y hay que repetir la victoria ante Tolima. Tenemos con qué soñar. Tenemos con qué aspirar a lograr la estrella 17 ¿Qué tan raro que Nacional gane, no? 17 estrellas Locales, fuera de lo internacional ¿Qué tan raro, no? ¿Qué tan raro? Bueno, yo felicito, ya, ya que el hincha de Medellín no es capaz de felicitarlos, yo lo felicito a ustedes, hincha de Medellín. Por lo menos ahora tienen otro motivo más para mostrar. Con la puñaleta. Ya, de ya, pueden, ya pueden salir del cuentecito Ay. de aquel 27 y ya digan. Si yo, si veo, vea. Felicita a los hinchas del Medellín. Aquel pero inmediatamente la señalada. Ya pueden decir. Que crean, para que le crean hinchas del Medellín. Ya, ¿Cómo, ya le decir, ¿Cómo le parece? La felicitación vino acompañada. Por debajo. Ya por pueden debajo. decir aquel 6, cuando ganamos la primera Copa Colombia de, de, de nuestro estante. No. Entonces ya, yo sí lo felicito Porque el hincha de Medellín Entre comillas Es decir que ponerlo encomillado Le importa no, no, el nacional el hincha de Medellín Le importa el, el nacional hincha de No, vos, yo no soy hincha sí. de Medellín gente, Yo tengo no, un solo no, La gente te cree mucho, vos. Te cree mucho que a vos es lo que a tengo No, la gente te no, cree es que Exageradamente no te a creer vos. Exageradamente te cree a vos No, no, no te a vos, creen absolutamente nada Ni los hinchas de Nacional tampoco Porque los mismos hinchas de Nacional te detestan A vos sí Ni que los te hinchas creen la palabra la tiene González Porque usted no quiso hacer de eso de ella Entonces vea amarilla señor Osorio claro, Porque la palabra claro, era de González es que Usted si era, perdió. Era, Ya, era, ya, era. ya Voy a la mesa A ver, a otro a ver otro Saludo a don Augusto a lo que hizo oh, no, palabra, don, Rafa. don Augusto Velosa El cirujano del comentario don Rafa, placer, Enfermito del cirujano pero, ves, Enfermo del pechito, sí Y vamos a regalar el guante Hoy me tocó Santa Fe pues Me ha tocado Millonario Selección Colombia América, Santa Fe Mister, Mister Villar ¿No? Entonces para los que quieran el guante pueden llamar eh, en estos momentos Bueno, eh, rápidamente la, los reconocimientos internacionales Solamente tres jugadores eh, destacaron a nivel internacional por Colombia ¿no? Jerry Mina Alfredo Morelos con gol eh, Cristian Dajome que fue el único jugador campeón de la Sudamericana con independiente del Valle ¿no? Entonces, muy bien por Cristian Dajome, que dice que ha salido del traguito y del mundo de las mujeres y que ya es otra persona. Dice el mismo Cristian Dajome en, un en una entrevista que dice que ya es otra persona, otro jugador. Bueno, hoy eh, ah, una noticia política. Renunció Evo Morales hace poco y, y Bolivia está feliz, está dichoso sí, el pueblo boliviano. Libera. Bueno. Del Medellín. El eh, cuando se conoció lo de Bobadilla, que había incredulidad, nosotros llamamos a, a, en el programa de radio de Rafa Gol el Superdebate a, a Vladimir Marín, quien fue su compañero y ha estado en Paraguay haciendo el seguimiento a, a, a Bobadilla como técnico y dice que. Lo tenía impresionado los trabajos, porque fue a varios trabajos cuando estuvo como técnico del Olimpia, de Cerro Porteño y demás. Y que eh, para él era una persona muy bien, o un técnico muy bien contratado por Medellín por todo lo que había adquirido y aprendido como orientador. Y lo ha demostrado, ¿no? Realmente perdió un solo partido desde que llegó Badilla al Medellín con un rendimiento casi del 80%. Eh, pero todo este triunfo del Medellín y felicitaciones muchachos del Medellín porque Eso fue un triunfo es. espectacular. Qué emoción Eso, con la con, Así con es, la voz bajamos. Claro. Ay, ay, ay, entrevistar ay, ay, a entrevistar jugadores a los Buscando no, alianzas felicito, No se pudo dar la vuelta política porque no permite Busca pero pero he Buscando todo esto, alianzas Buscando alianzas Todo esto ha es. A mi equipo millonario A mi, a mi equipo millonario lo eliminaron Ahí con ah, un mes ah, pero, ah, sí. ¿Con quién está? A ah, Medellín A Medellín porque es la plaza Y Nacional porque es la plaza Y Envigado porque es la plaza Estoy triste por Envigado y por Nacional Negro aceptamos pero mira, eh, del Medellín todo esto ha surtido que ustedes ahora dicen que llegan eh, ofertas de la MLS por, por Cano, de México por Cano, de Arregui por Junior, ha dicho todo el mundo, ahora todo el mundo quiere llevarlos las grandes figuras del Medellín, y Juan Fernando Quintero que, en el, ahí eh, New England, que ahí en el New England Revolution, en la MLS, no le van a hacer opción de compra, ya Medellín dice, véngase, y va a ser nuestro delantero también, uno otro de los delanteros nuestros para el próximo año, en la próxima temporada y en Copa Libertadores de América. Pero han salido ofertas de todo lado, y eso es lo, lo bueno cuando un equipo gana un título que todos los eh, <risa> empresarios y equipos del mundo se fijan en sus jugadores. Y de Atlético Nacional, pues, hombre, eh, volvió a, a, a generar gran Suficiente. cantidad de opciones de gol, ¿no? Más de 15 opciones de gol la noche anterior recordemos que en partidos anteriores habíamos criticado porque nacional que lo que mejor tenía era la zona ofensiva y que generaba cantidad de opciones no había tenido en varios partidos buena cantidad de opciones de gol ni siquiera una o dos opciones de gol en los últimos partidos de local eh... Claro que también hay que analizar mucho el rival, ¿no? El Cúcuta Deportivo, como el mismo Luciano cuando perdió, perdimos ante Cucutica, pues ayer le ganaron a un Cucutica. Un desmirriado de equipo ah, realmente de la B. Ah, Muy Entonces, malo el, ganaron el equipo. Realmente ayer el Cúcuta Deportivo a la sin el Cúcuta. Ah, ya. Le ganó Llama a la, la atención que Nacional se sobrepuso al 1-1 eh, eh, y que el juego aéreo, el mismo Juan Carlos Osorio en la rueda de prensa dijo, a nivel internacional nosotros sufrimos en Colombia con el, el balón cruzado al segundo palo. Pues hoy lo puso a beneficio, o anoche, mejor Atlético Nacional, ese balón cruzado al segundo palo donde Daniel Muñoz ejerció con superioridad en el cabeceo y marcó dos goles continuos. Y ahí marcó la diferencia. Pero también deja también una preocupación, Osorio, porque a pesar de que se ganó, dice, yo soy el culpable de los errores que cometimos. Por ejemplo, el primer gol en contra del Cúcuta Deportivo fue un error de planificación, de estrategia mía. Mi, etcétera, etcétera. Cuando lo dijo, eh, me dijo que no lo escuché cuando yo le pregunté, el equipo está acostumbrado... Sí, sí, y que lo grave estaba que dijo... En ese pero mire, ¿sabe lo dijo? Osorio me el equipo extraído. está acostumbrado a otra idea de juego. Entonces la pregunta es, ah, entonces Osorio se puso a cambiar la idea de juego porque era un equipo débil que tenía al frente el Cúcuta. ¿Podrá cambiar la idea de juego cuando se enfrente al Santa Fe, al América, al Junior? Esa es la pregunta, profesor Osorio, que creo que no es época para cambiar la idea de juego. ...en un equipo como Atlético Nacional. Mi estimado Rafa, ya estaremos hablando más minucias... Ah, no, porque anoche que... en la tribuna estuvo... ...y felicitaciones a Daniel Quintero, el nuevo alcalde de Medellín... ...porque estuvo con los del Sur... ...allá a Plácemes, cantando a favor del conjunto verdolaga ...y también estuvo la eh, eh, periodista y actriz porno... ...Amaranta Harno, eh, No, de, de, de, de, de Bartigo, ver, no, de, no, no, no, de, no, no. El Cúcuta Deportivo eso ha echado. A ver. No, no, no. Juan Diego, rojas, bienvenido Juan Diego, hombre. Por Dios, bueno. Eso que está enfermo. Muy buena noche, Rafa Gómez, saludo para usted, para todos los televidentes. Dios eso, bendito. Oh, <ríe> bueno. Qué honor que ha estado la porno allá. A ver, a ver, hombre, yo, yo sí si tengo Nacional que decir algo muy concreto de Atlético Nacional, porque me parece que ya comienza la hora de la verdad con este equipo y me parece que debe comenzar a marcar diferencia en esta fase de finales del torneo. Y creo que aquí lo que hizo Juan Carlos Osorio, derrotar la nominación, sí, él habló de que en la red de prensa, de que Aldair Quintana, los Indio Ramírez, los Anderreyes, que se van para la selección Colombia, pues que era la oportunidad para que ellos se mostraran en este partido, que tuvieran la opción de, de tener. Eh, un compromiso en estas finales porque ya eh, por sus compromisos ya con la Selección colombiana no van a poder estar con Atlético Nacional entonces de ahí parte que le dio partido a estos jugadores y mire que respondieron a cabalidad la propuesta del técnico es que Juan Carlos Osorio varía su sistema de acuerdo a las características del rival. Él no quiso cometer los errores que se eso cometieron no en el partido anterior. Entender, no te digas, o sea, es eso que no lo quieren entender. Pero, pero, eso pero, no damos entender. la posición Luciano porque es que es la verdad y eso lo vimos todos ayer ayer Nacional fue un equipo que hizo completamente la neutralización del Cúcuta para evitar que le hiciera lo mismo que le hizo en el partido anterior y lo, lo controló completamente fue un Nacional agresivo un Nacional que tuvo buena relación a la pérdida pues no un Nacional debe, no que tuvo, tuvo en los primeros 15 cuando minutos yo digo que habían cometido errores en los primeros 15 minutos Nacional fue una verdadera máquina donde pudo haber hecho tres goles en un momentico luego tuvo una pe un pequeño bache donde vino también el empate del Cúcuta Deportivo y ya el segundo tiempo fue otra historia, otro nacional otro compromiso. En ese momento a eso se refería el técnico Juan Carlos Osorio Don Gustavo. Cuando él hablaba del bache que tuvo y donde empató el Cúcuta Deportivo y que se cometieron errores. Pero el, el partido que hizo el Atlético Nacional fue digno de lo que es un equipo finalista de un torneo como es la Liga, eh, la Liga Águila en nuestro fútbol colombiano. Y me parece que comienza bien con pie derecho y le va a dar un plus muy alto para el partido del próximo miércoles frente al cuadro Deportes Tolima, que acaba de ganar en la ciudad de Barranquilla y deja también ahí de la semana que va a ser un, claro, un, gran, un gran partido el que se va a disputar en el estadio Manuel Murillo Toro así que esto arrancó señores Nacional comenzó con pie derecho y creo que era el llamado a comenzar ...con fútbol, con goles... ...y convenciendo al hincha... ...esta fase del de, torneo colombiano... ahí la gente de Medellín... ...sí, ganaron su, su Copa Colombia... ...me parece que eh, era algo que merecían... ...para salvar el año... ...se salvó el año... ...se consiguió el Copa, -Copa Libertadores... ...están ahí en la, en la fase... ...que prelibertadores, que no prelibertadores... ...esa es la Copa Libertadores... ...es una fase que se creó para luego hacer una instalación de grupos para alargar el torneo y hacerlo por un año. Entonces está en la Libertadores Independiente Medellín. Y creo que el técnico Ovadilla, pues hombre, que encontró un, un grupo que se le, eh, se le unió, jugadores que aumentaron su nivel, jugadores que llegaron a un momento importante para aportarle a esa institución roja que le entregó a sus hinchas una satisfacción después de un año bastante complicado, don Rafa Gol. ¿A bueno, quién le harán fuerza el final, miércoles, Oseo hombre. Usted, ¿Con quién irán el próximo Quédese, miércoles? Quédese quieto ahí. En el juego Tolima Nacional. Bueno, eh, ¿Por al quién final, irán a, a, a, a hinchar, como dicen los argentinos? A mí no me importa, el problema es de los ustedes. ¿Por quién irán a hinchar? El problema es de ustedes. Yo estoy en Copa Libertadores de América, el problema es de ustedes. Bueno, ya. No me interesa <risa> lo que pase. Tarjeta María, para usted, Luciano González, nada. ¿Por quién va a hinchar? en el triunfo del Medellín, Condecoramos a Germán Ezequiel Cano por su victoria, a ser el goleador del torneo y por haber aportado tanto para el título. Así habló al final del juego con Don Elkin la ...Grabados artísticos, Rafa Radio y Televisión le entrega este premio... ...si tuviera yo sombrero me lo quitaría... ...y le hago honor a usted señor, se lo merece... ...felicitaciones, campeón con Independiente Medellín... ...Don Germán Ezequiel Cano... ...bueno, muchísimas gracias, la verdad muy contento... ...un orgullo muy grande el que siento... Eh, ...para nosotros, para mi familia... ...para toda la gente que nos apoya desde afuera... ...agradecer, agradecer por tanto cariño... ...por tanto, por tanto amor... Y bueno, nada, solo son palabras de agradecimiento. Lo soñaba, lo visualizaba, así como lo imaginó se le está dando. Sí, sí, totalmente. Sabía que en algún momento se iba a dar ese título y por suerte se pudo dar. Y nada, ahora me toca disfrutar con, con toda esta gente que amo. Oiga, sabía que también termina como goleador de la Copa Colombia con seis tantos. Sí, lo sabía, lo sabía, y la verdad que muy contento porque sirvió, sirvió para ganar eh, este título que tanto queríamos. ¿Para usted quién es un hincha del Medellín? ¿Cómo? ¿Quién es un hincha de Medellín para usted? ¿Quién es un hincha? Toda la gente, yo, mi hijo, todos, todos. Señor, que Dios lo bendiga, muchas gracias. Él es Germán Ezequiel Canovea, el pueblo escarlata, poderoso aquí. Figura de la cancha, grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión. Vaya cámara, vaya cámara, mire ahí a Germán Ezequiel con la gente. Esto es Rafa Gol Linares, señoras y señores. Bueno, muy bien por Germán Ezequiel Cano. Estuvimos en esa gigantesca transmisión que realizamos a través de la voz del Río Grande hasta después de medianoche acompañando al Medellín. Pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso.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 160 Lotería de Medellín apuesta Legal Lotería de Medellín Sigue viendo el Superdebate Por Teleantioquia TV en Grande Bueno, retornamos al Superdebate Y anoche para usted fue la figura aquí en Luciano Innegablemente, Daniel Muñoz, nuestro sureño, porque él, es, él fue de la barra de los del sur mucho rato, la gran figura del campo en el día de ayer, y un detalle, hombre, el error que comete Mafla en el gol del Cúcuta no se le puede indilgar a la parte táctica, a la planificación táctica del Nacional. Así que si Juan Carlos se le va a decir, yo no la escuché, sí. que la culpa era de él, no, no te flageles tanto, que eso no es culpa tuya, Juan Carlos, eso es... Un error que se comete en el pasaje de un partido Porque bueno. el resto del equipo estuvo una maravilla Y este muchachito Daniel Muñoz Fue el más maravilloso de todos Bueno, pues si él se está flagelando pues, Préstele usted un látigo Porque tiene toda la razón el señor Osorio De flagelarse por eso sí. La figura del campo ayer fue Daniel Muñoz Así habló Don Elkin Lavó Con Daniel Muñoz Don Elkin Lavó Viene marcando goles, viene siendo figura en Atlético Nacional Don Daniel Muñoz, felicitaciones, dos goles con Nacional, ya lleva seis Muchos, ¿cómo está? Buenas noches, un saludo muy especial para todos Bueno, creo que, que lo más importante hoy era ganar Por ahí se me dieron los dos goles Muy agradecido con Dios, con el equipo Porque creo que es un trabajo fundamental en equipo Oiga, yo diría que el primero y el segundo tiempo se generaron buena cantidad de opciones La diferencia es que en el segundo se marcaron y ellos no marcaron Pero la continuidad de fútbol fue casi todo el partido usted qué piensa Claro que sí, creo que fue un partido muy intenso, sabíamos lo que nos jugábamos eh, frente a nuestra gente, entonces sabíamos que teníamos que salir desde el primer minuto a rollar, a marcar, por ahí el primer tiempo nos convierten ya para acabarse, pero bueno, en el segundo tiempo salimos creo que con una mentalidad aún mayor, con una ambición de, de marcar y por ahí se nos dio. ¿Qué tanto le ha cambiado la vida este semestre? Bueno, creo que mucho, creo que ha cambiado para bien, para la gloria de Dios, creo que, que me ha ido muy bien, tanto en lo, en lo personal como en lo profesional, entonces... ...entonces hay que seguir por esa senda... Oiga, en los del sur ellos hablan de combos... ...usted cuando está en los del sur, ¿en qué grupo iba o de qué barrio iba? No, yo soy de Nikia... Tengo la mayoría de amigos ahí, pero la verdad nunca pertenecía a un combo así exacto. ni amigos en, en muchos combos y donde, donde me llamaran ahí me he quedado. Señor, que Dios lo bendiga, siga triunfando y en Ibagué a comer lechona. Claro que sí, con el favor de mi Dios, hacer un muy buen trabajo y traernos otra de los tres puntos. Muy bien, muchas gracias. Daniel Muñoz, jugador de Atlético Nacional. Este, este, es el superdebate, debate, señores. Bueno, eh... Felicitaciones Daniel Muñoz, eh, los goles, ha marcado varios goles, seis, Muñoz, seis. como seis, ¿no? Luciano? Sí, sí, es un hombre que mete gol, que juega, y, y la... ay, ¿por qué lo pone? Lo va a poner hasta de portero, y ahí va a responder, porque son los jugadores que escasean notablemente en el fútbol mundial. No ah, pierdo bravo. las ilusiones de ver atajando, mientras esté técnico Osorio. Yo creo que un día va a tapar. Ese es el único puesto que le falta. A ver, dale. No, a mí sí me parece que Juan Carlos Osorio, así como reconoció que se equivocó por allí en alguna planificación, también por allí en la escogencia de la nómina. No puede ser que dejen en la, en la banca y el hincha nacional, es que de Nacional, disque es de Nacional, disque de Nacional, no dice nada. Jardán Barrera. Jarlando, no jugadorazo de esos. Y no ganamos. ganamos. No, es que, yo, no ganamos. es que yo no cuestiono. Es ah, que yo no cuestiono. No es que yo no cuestiono. Yo no cuestiono, nada, yo no cuestiono, nada, yo no cuestiono nada, solamente triunfos nada. o derrotas. Yo cuestiono el fútbol. Nada. Yo soy, ¿qué, yo ¿qué soy analista de fútbol, gane, no soy analista de resultados, Ay, no. yo soy analista de fútbol, soy analista. no analista solamente no de resultados, hombre. Entonces no tenés, tenés, que, tenés que respetarme bueno, a mí. Soy un analista sí, del fútbol, sí, no de analista. resultados. A mí no me importa y los bueno. equipos sí. empatan pier... No, Analista como analista. An tiene la palabra Augusto. Bueno, eh, samos tiene la palabra Augusto. Dale Velosa Qué analista. Daniel Munoz. El verdadero sucesor de Bocanegra en cuanto a la polifuncionalidad. Ambos le rematan muy bien de media distancia, larga distancia, ambos cabecean muy la bien, lista. ambos ocupan diferentes posiciones, muy bien por Daniel visto. Muñoz, gran figura la noche anterior. Ha cumplido Daniel Muñoz hasta cuatro posiciones en un solo partido en dentro del terreno de juego. Ha sido lateral derecho, ha sido lateral izquierdo, el... ha sido ¿Qué? extremo muy bien, muy por ok. derecha, ha sido central jugador que se convirtió en la carta para el técnico claro, Juan Carlos Osorio y llamar la atención. Tiene que jugar más arriba, así de sencillo. Bueno, al final del juego, Seguiremos los hinchas de Corazón de Nacional hablaron así, con Don Elquilabó. 3 por 1 ganó el equipo Atlético Nacional en el inicio de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano y tenemos la mejor sección deportiva de Colombia, son los hinchas de corazón, esa inmensa, esa grande afición de Atlético Nacional, un equipo popular que copa estadios. Don Jackie Posada Hola, voz. los invito a todos los oyentes para que este fin de semana, el próximo viernes Nos esperen en el parque principal de La Ceja Estaremos en vivo y en directo con el super debate por eh, la voz del Río Grande 910 de la M ¿Usted qué piensa del partido? Eh, la voz, muy contento, nacionales de jerarquía, nacionales de finales, muy contento hoy Le doy gracias a Dios que ganó y ese triunfo se lo, se lo dedico a mi hijo Juan José Úsuga que hoy oh, está cumpliendo años, ¿cuántos? 21 años, 21 años Me lo saluda, me lo saluda, feliz cumpleaños ¿Usted usted usted también va a felicitar a alguien? A Nacional Y a todos los hinchas de Marinilla que hicieron fuerza el día de hoy ¿Usted es de Marinilla? Sí, claro hermano, Muy Marinilla bien. A ver joven, ¿usted qué piensa del partido? Vamos a ser campeones Eso, choque esos cinco A ver joven, usted está un poquito más grande, opinión eh, Buenas noches a todos eh, me gustó el partido. Eh, muy bueno, Barco. Jugó muy bien. Barco jugó muy bien. Eso. Bien por Nacional. Bien por el verde. A ver, joven, ¿usted qué me Oiga, ¿qué mal más cuajo? 27 de julio, Nacional ganador de la Libertadores. Buen tatuaje. ¿Qué piensa el partido? Merecíamos más. Tenés ¿no? un parecido como a Daniel Muñoz con la barbita. <risa> Solo barritas. Muy bien. A ver, uy, ¿usted consiguió novio o okay? No, ese es del Rey de Copas. A ver, opinión. Excelente el partido. Muy bueno. ¿Usted con quién vino? Con mi novio A verlo <risa> Ah bueno, muy bien doña Posada. Sigo saludando al hincha de corazón ¿Qué amiguito? ¿Cómo le fue en el estadio? ¿Bien? Muy bien ¿Le gustó Nacional? Sí ¿Usted cómo se llama? Luis Miguel Luis Miguel, ¿casado, soltero, con novia? Divorciado Yo tengo novia en el colegio Muy bien ¡Qué maravilla! A ver, Goen, ¿usted también tiene novia en el colegio? También tengo novia en el colegio. ¿Le va a decir a la señora? Opinión del partido. No, bien, así es que le juega el Nacional. Así es, Nacional. Bien. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que Nacional jugó muy bien. ¿Cómo se llama el papá? Eh, Wilson. ¿Y el buen papá? Sí. ¿Cómo se llama el papá? Wilson. Wilson, Wilson, Wilson, felicitaciones, Wilson. Todo bien, todo bien. A ver, señorita, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿le gustó su equipo? Me encantó. Lástima que no voy a poder ver la final, ¿cómo te parece? ¿Qué pasó? ¿Para dónde vas? Para la catedral, para, la, para Miami. ¿Te vas para Miami? Y ahí me voy ir para Canadá, para la catedral, para rogarle a la Virgen que Nacional sea campeón. Así me tenga así me tenga que... Coro, coro, se murió tu madre. Déjala morir. Coro, uy, don Coroncoro, coro, mentiras, hombre. Opinión del partido. Excelente partido, tenemos un, tenemos un buen equipo, sacamos la casta, la casta verde, que es la que nos hace nosotros poderosos. Y hoy se cumplió la... La misión, elegante Elegante, ¿Usted le gustó Nacional? Sí, señor ¿Usted cómo se llama? Jerónimo ¿Y usted? Gen, eh, Jerónimo Maya ¿Y usted quién lo peina? A mí, el yo ¿Y usted? ¿Y usted cómo se llama? Jerónimo Velázquez Oiga, todos se llama Jerónimo ¿Y usted cómo se llama? Matías Múnera Ah, sí, Matías, porque a toda hora ¿Y usted cómo se llama? ¿Y en mí. A ver, un, un, un corito de Nacional, ¿cómo es? ¡Vamos! ¡Vamos, mi Verde! Esos son los hinchas verdolagas, miren esta gran afición de Atlético Nacional, señoras y señores, con los jerónimos. Ahí están los verdolagas de corazón. Muy bien, la respuesta de los hinchas de Atlético Nacional comienza con pie derecho derrotando al Cúcuta. El miércoles estaremos transmitiendo a través de la voz del Río Grande el partido de Tolima Nacional y el viernes el programa que realizamos de 12 el día 3 de la tarde estaremos en la tierra de don Gustavo Osorio, La Ceja desde el parque principal de La Ceja estaremos originando nuestro programa. Un abrazo para el doctor Elkin. Ospina Ospina, el alcalde. Allá estaremos con la ayuda de Dios el próximo viernes con ...el programa que realizamos con DirecTV... ...ayer o, o antier, este viernes, estuvimos en el municipio de Copacabana... ...con la gente de Copacabana, un abrazo para toda la gente de Copacabana... ...para el alcalde Oscar Restrepo, trapito... ...a ver, conclusión, Luciano. Fue pues exactamente el partido anterior cuando perdimos 3-2... ...así pues que los señores estadígrafos ya bájense de la nube... ...con la estadístiquita... Que no le ganamos al Cúcuta, no hemos podido con el Junior, y Tolima es nuestro papá, en consecuencia vamos a estar afuera. Bájense de la nube, bájense de la nube. Bueno. Fue repetir el partido anterior con la diferencia bueno. que esta vez apenas cometimos un error. Menos mal que Juan Carlos Osorio ganó porque escogió muy mal la nómina. Esa nómina parecía que le hubiera escogido otra persona. Qué pena con Juan Carlos, pero esa nómina no era para iniciar el partido. Y cuando hizo los recambios en la etapa complementaria, el equipo mantuvo la intensidad. Pero llama la atención que por primera vez Juan Carlos Osorio habla muy bien de la terna arbitral. Dice, no conozco los nombres de los árbitros, de los jueces de línea, pero los quiero felicitar. Lo más importante era comenzar ganando esta fase de finales de la Liga Águila. Y creo que era para Atlético Nacional la misión de descontar con el Cucu porque el camino del triunfo comienza con la casaca verde Bueno, muy bien, hacemos la pausa y ya estamos con ustedes, permiso Y llegó la hora del yogur, aquí todos tomamos yogur colanta, sabe más Ahora el yogur colanta tiene nuevo diseño en sus empaques Búscalos en tiendas y supermercados, más sabor, más fruta Colanta sabe más, sabe a campo Dale vida a las defensas de tus hijos Dales el nuevo yogur vida de Colanta Dales uno diario Colanta sabe más, Colanta sabe a campo Nuevo yogur búfala Colanta Rico en proteínas, en tres ricos sabores Maracuyá, fresa, mora Tienes que probarlo Porque Colanta sabe más, sabe a campo Ya vuelve el superdebate debate Por Teleantioquia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 TV en grande Retornamos Retornamos al superdebate Y ya tenemos los resultados De la jornada la próxima fecha Tabla de los cuadrangulares ...y cuál es el equipo más taquillero del fútbol... ...en Colombia y en los cuadrangulares... ...los datos con el hombre del termómetro... ...Carlos Alberto Arbeláez... ...buenas noches... ...buenas noches Rafa Golina, ...les presentamos el termómetro... ...hablamos de las asistencias a la fecha número... ...uno de los cuadrangulares... ...regular presencia de público en los estadios del país... ...la principal en... ...la ciudad de Medellín, Don Luciano... ...con 23.688 espectadores... ...la segunda... ...en Bogotá, donde asistieron en el Campín... ...22.078 espectadores... ...y la tercera esta tarde en Barranquilla donde asistieron 18.912 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero en la ciudad de Medellín, 514.059 espectadores. Segundo Bogotá, 288.601. Tercero Cali, 223.333 espectadores. El equipo con más asistencia hasta el momento nacional, 316.554 espectadores. Los resultados en el cuadrangular A, Nacional 3, Cúcuta 1, Junior 1, Tolima 3 Y en el cuadrangular B, Santa Fe 2, América 1, Alianza Petrolera 3, Deportivo Cali 2 Las posiciones quedaron de la siguiente manera En el cuadrangular A, primero Tolima 3, segundo Nacional 3, tercero Cúcuta 0, cuarto Cúcuta que no tiene puntos eh, Perdón, Junior que no tiene puntos Y en el cuadrangular B Primero está Alianza Petrolera con tres, segundo Santa Fe con tres, tercero Cali cero puntos y cuarto América que tampoco tiene puntos. Y la próxima fecha de los cuadrangulares, el día miércoles Tolima contra Nacional, el jueves del partido Junior contra Cúcuta contra Junior y en el cuadrangular B Cali a Santa Fe, mientras que a América se mide al equipo Alianza Petrolera. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, gracias, don Carlos Arbeláez. Y vamos a la pregunta de Rafa Gol, pensando en grande, ¿en qué año se fundaron las barras de los resistentes y los sureños? La respuesta la tiene nuestro alcalde electo, Daniel Quintero. A ver, doctor Daniel, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Les habla Daniel Quintero, alcalde electo de la ciudad de Medellín. La respuesta es... Los del sur se quedaron en el 97 y resistencia en el 98. Esta pregunta y esta respuesta es de nuestra sección Pensando en Grande con Rafa Gol. Señor alcalde, y a trabajar también por los barristas, por los hinchas de corazón de esta ciudad que son los mejores del país. Así es, por eso voy a estar ahorita en el partido. Allá nos vemos. Claro, en el partido. Mmm, me imagino que en los clásicos, que sigan Todos. yendo los verdes y los rojos. Claro que sí. Y cuando juegue en Medellín, me va a poner la de Medellín. Cuando juegue Nacional, me va a poner la de Nacional, aunque le va a hacer un poquito más de fuerza nacional. Oiga, ¿cómo.? El primero de enero, ¿qué es lo primero que va a hacer cuando levante? Dale gracias a Dios. ¿Cierto? Así es. O sea, que se va a acostar temprano el 31 de diciembre. Así es. Diana Osorio es la primera dama. Del señor Daniel Quintero como alcalde electo de Medellín. Señora Bonita, ¿cómo me le va? ¿Cómo hace embarazo en primer lugar? Bien, le bien, creciendo la bebé. Espera, la esperamos para diciembre. ¿Y cómo se va a llamar? Todavía no sabemos. Eh, estamos especulando mucho sobre los nombres, pero todavía no hemos decidido. ¿Por estos días ya que ha sentido el hecho de su señor esporto, esposo ser el alcalde de Medellín? Pues mucha responsabilidad, hay que pensar en, en toda la, la esperanza que hay eh, reposada en Daniel y en, y en la labor que también como gestoras sociales podemos desempeñar, entonces mucha esperanza y muchas expectativas que esperamos cumplirle a todos los medellinenses. Vea, ahí está, que Dios la bendiga, muchas que le vaya gracias, muy bien como primera dama. Eh, muchas gracias, eh, la idea es que nos vaya bien a, a nosotros, pero le vaya bien a la ciudad es lo más importante. Aquí se entera mejor y nacerá en diciembre. Señor, que Dios lo bendiga, Éxito. Muchas gracias Don Rafa Gol, aquí está, sección Pensando en Grande Uy, qué gentío, qué gentío Aquí, Pensando en Grande Bueno, muy bien, por nuestro alcalde electo eh, El doctor eh, Daniel Quintero Y también Federico, estuvo ayer en el estadio El doctor Federico, el alcalde actual de la ciudad de Medellín Acompañando, como siempre, hizo una gran labor, una gran gestión con las barras, por eso disfrutamos ahora ir todos al estadio en familia. A ver, saquemos conclusiones del Medellín, que nos faltan las del Medellín, Luciano. Digno campeón, Bobadilla tomó un muerto, lo levantó, lo revitalizó y lo llevó a la cima. Don un gustavo. reconocimiento para don Raúl Giraldo, muy solo y sin embargo saca un equipo adelante. Reconocimiento para Bobadilla, para los jugadores, por el repunte, porque... Se acordaron que podían y por eso se ganaron la Copa. Y aprovecharon en sus declaraciones los grandes jugadores del Medellín para mandarle un indirectazo a los directivos. Vamos a reforzar el equipo, tenemos que tener un equipo muy bueno para el año entrante. ...hacer una buena Copa Libertadores de América... ...salvó Medellín el 2019 lleno de inconvenientes, problemas... Eh, ...algunas protestas de hinchas... ...y mire, con el título de la Copa Colombia... ...y entregarle al hincha la clasificación a la Copa Libertadores... ...se salvó el 2019 para el poderoso... ...y sobre ¿Qué? todo el equipo que va a Copa Libertadores de América... ...porque económicamente recibe buen dinero... ...por estar eh, iniciando esta Copa Libertadores... ...y mire, a pesar de haber sido un año agridulce... ...para Independiente Medellín, lo dulce se dio al final... Mérito para Cano, goleador histórico de Independiente Medellín, un grupo de jugadores que se unieron en torno a un cuerpo técnico que lo que advirtieron al llegar era precisamente eso, que el equipo se uniera, cosa que el anterior técnico no logró. Bueno, finalmente, eh, por favor, Luciano, me regala un número del 1 al 222. 110. El número 110 corresponde. A Socorro Jaramillo en el barrio La Floresta de Medellín. Ocho personas ven en el programa, cuatro hombres, cuatro mujeres. Gustavo. El número 14. El número 14 para el señor Roberto Espinal en Bogotá. Seis personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres. El número La 103. ¿Delosa cuál? 103. El número 103 corresponde a Fernando Zapata de Villatina. Ocho personas ven en el programa. Cuatro hombres, tres mujeres, la O mi un número. Del 1 al 722. Que no, de, del 1 al 222 acá, que ah. me falta uno. Ah, le falta uno, el 13. El número 13 corresponde a la señora Rojas, vive en el, eh, Elena Rojas vive en el barrio Manrique, dos personas ven el programa, un hombre, una mujer. Y usted en el... Ahora en el Twitter, del 1 al 722. Eh... 422 422, de una vez Daniel Villa dice, la de Nacional 97, la del Medellín se fundó en el 98 Respondió en la pregunta de Pensando en Gran Bueno, vamos a cerrar con vitrinazos Tenemos vitrina aquí para Mario Ospina en Cartagena Está en Medellín, va Cartagena pero siempre ve el programa Para nuestro compañero amigo Eduardo El Yayo Hernández en la ciudad de Cali Está en la clínica del Valle, delicado sí, de salud Hacemos fuerzas y oramos para que Dios le saque este trance El viernes estaremos en el municipio de La Ceja No olvide, realizando el programa con DirecTV También tengo para Mauricio Arevalo Nuestro compañero que está cumpliendo años Está en Saboyá, en Y para Carlos Mario Espina El hombre de relojes Di Mario Ustedes, Luciano A Nelson Andrés y Nicolás Susu, en El barrio Enciso A Celina Colorado en Jardín Y a Don Wilson Espina en Bello José David Ochoa, Esteban Sosa, Martín López, Bayron Orozco, Don Elkin, hinchas de Independiente Medellín, Luz Meri Arias en Bello, Didier Cano en Loreto, Nelson Carmona, alcalde electo de La Ceja. Donde estaremos el próximo viernes, Sergio Cardona, Gustavo Cruz en Bello. A César Andrés Plaza, Héctor Mario Botero, Alberto Carol Este y el envigado a Sandra y Pacho Hernández Moreno. Para Cristian Leandro Zapata, que está con su hermosa novia ya en el barrio Robledo, no se pide en el programa... Para todos los muchachos de estudiantes de Medellín Fútbol Club, allá congregados en la Casa Club número uno, atendidos por Doña María. Vitrinazo para Jorge Hernán Cano por su cumpleaños, por haber ganado la Copa Medellín. Vive en el municipio de Andes. Vitrinazo <coughs> para Doña Mabel López, gerente de Teleantioquia. Para don Rubén Darío Ruiz, se encuentra con la familia Ríos. Un saludo muy cordial y esperanza. Saluda a Velosa. Le dice que gracias por tener en cuenta a sus amigas. Bueno. Y llegamos al cierre finalmente para Karen Pulgarín en el generador de caracteres de Antioquia, El vitrinazo. A todos ustedes muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así me moriré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios les bendiga. Permiso.